Ah, tú solo sigue mi princesa la la ta, ta ra, yo te voy a hacer la la ta, ta, ta, ta mi sonido lo hará tu sangre viviré de tu cara lo haré yo voy a... ¿Qué? ¿Acaso no te gusta? ¡O es que yo no te agrado. Siento no tratarte como diosa Eso es lo que quisieras que yo haga Pienso que no eres tan perfecta Como todos tus súbditos. Lo siento, no soy de azúcar Y no soy dulce para ti Por eso tú siempre me evitas Debo ser muy inconveniente para ti soy tu problema. Sé lo que piensas que no soy. Una persona feliz. Soy tu problema. Oh, oh, oh, oh, oh justificarme lo sé no jamás lo haré Siendo ser una carga yo sé que es así pero no yo no soy el que se reconcilie no bien ¿qué debo hacer yo? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué debo hacer yo? ¿Qué es lo que quiero? ¿Por? Yo te voy a sepultar ¡Wooow! Mi sonido lo hará. Sepultarte y beber tu sangre.